Buenas tardes, soy Guadalupe Retana, vengo de Morelos. Me uní a la caravana para a ver si hay justicia para la muerte de mi hijo. Me lo asesinaron y hasta ahorita no se sabe nada, ni quién fue, ni nada. Su carro no parece nada. Entonces por eso me volví a unir a la caravana sur porque pues a, a ver si logramos obtener la paz y la justicia. No, pues sí, me siento bien porque he visto que... Que encuentro gente que de veras siento su... Que ven mi dolor, ¿no? Ven mi dolor y no soy nada de ellas, ni familia, ni mi familia me hace eso, que me que me vean, que me tomen en cuenta, ¿no? Y que sientan mi dolor. Que sí. estoy buscando justicia, ¿no? Para todos, no no es para mí, para todos los que han perdido sus